Hola, Manuel, bienvenido. Hola, este, María, gracias. <ríe> como si no tenemos 15 minutos hablando. Exactamente. Eh, no. <ríe> no es my para God, nada incómodo esto. Más el chat, no. más lo que <ríe> de toda la semana. Eh, nada, no <ríe> tiene nada incómodo esto, ni nada artificial. Eh, y no tiene nada incómodo el hecho de que la gente va a escuchar. Este podcast va a salir en marzo, porque eh, yo estoy suspendiendo hasta el 22. Esto lo estamos grabando, hoy es 12, ¿sí? Es 12 hoy. Hoy es doce, sí. Hoy este, es 12. Este, Bueno, lo van a escuchar dentro de un mes, más o menos, y vamos a estar hablando de cosas que pasaron hace dos días. Este, bueno, podemos, no? podemos jugar entonces 12. como adivinar el futuro. Oh, ¿tú quieres jugar a adivinar el Hay futuro? ¿Qué va a pasar el, el 12, cuando cumplamos un año en cuarentena? Uy, cierto, Marzo, es que el cumpleaños del COVID. O sea, para nosotros, digamos, este, para el resto, de, para, los, para otras partes del mundo ya, ya fue, pero para nosotros es un año de, de, de cuarentena, un año de toque de queda. Estaba diciendo hoy, hace un rato en una reunión, del toque de queda, este toque de queda, porque nosotros veníamos del toque de queda anterior, que era por los eh, eventos sociales. ¿Cómo se le dicen? Este, el estallido. del estallido. estallido. Chile despertó. El despertar de Chile. El con lo sí, cual tenemos como un bien. año y medio eh, toque de queda. Gracias. Sí, está, está, está difícil, ¿no? Yo nunca pensé, yo nunca viví un toque de queda en Venezuela, donde era más que probable vivir un toque de queda. Y aquí uh -huh. en Chile, varios. Los de la pandemia como que los entiendo, porque bueno. ¿sabes mm, sí y no. O sea, sé de dónde vienen los de lo, sí. los de los del social, este, me parecían Los del social yo también sé de dónde vienen. Se <risa> dónde vienen, pero sí me parecían como una grosería considerando el comportamiento de quienes estaban ahí para resguardar. Exactamente, pero, bueno, y, este, y para nadie. mí fue súper traumático. Eso que tú dices, yo tampoco viví toques de queda en Venezuela como en persona, o sea, hubo toques de queda, pero no me tocaban a mí en el momento, porque eran como... Regionales. Exacto, exacto. Este, y, y, y el trauma que me despertó el toque de queda acá era como una especie de trauma viejo ancestral, como los traumas de mis padres y mis abuelos, no son una sí, cosa así horrible, totalmente. porque era como si lo estuviera reviviendo de alguna manera extraña. Y el terror a, a, los, a los militares, que yo aquí no lo tenía tanto, lo tenía como adormecido, el terror a, a los militares y a la policía, este, y se despertó así horrible <ríe> Sí, no, o sea, yo la primera vez que salí como... Du, du, en el toque de queda del estallido no, el primer, la primera versión del toque de queda la primera temporada eh, vi uh -huh. unos militares sí, como en guajos. la entrada del metro en la entrada del metro y me impresionó tanto, yo dije no puede ser que yo esté viviendo en una ciudad militarizada o sea, sí, que no exactamente. exactamente yo que, que vivo a una distancia prudencial, no voy a dar mi dirección pero una distancia prudencial de, del Palacio de la Moneda sí. y esto desde ese momento y hasta ahora no ha dejado nunca de estar militarizada esta zona eh, y constantemente cierran pedazos de calles y esas, esos meses en particular fueron muy horribles porque eso, yo salía y a la media cuadra había una trulla de militares, pero Ajá, además ¿no? este, eh, ramificados, ¿no? que es la otra cosa, que los militares no siempre están ramificados, a veces parecen policías como, Además, primero no suelen estar en la calle, es, número uno, no en uniforme. Y número dos, tanto los militares como los policías no suelen estar así en versión Rambo, este, Super sí, all Stars, ¿no? Me acuerdo una vez que fui a tu casa, de hecho, y iba a pasar como por una de esas calles de La Moneda y dije, no, me voy a meter por otro lado porque le voy a dar los buenos días a todos los pacos y no quiero. <risa> este es como el cuento de cuando, de cuando me caí y me levantaron los pacos. <risa> Yo no quiero tener que darle las gracias a unos pacos. Exacto, ¿qué es esto? No no puedo. Entonces caminé más, pero para no saludarlo. Porque además es... Uno es una persona educada, ¿sabes? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de eso. De porque uno pasa y en automático es como, buenos días, Buenas señor días. carabinero. No, madre, Todo mal. Por puta. Todo mal. ¿Puedes decir aquí, no? Todas las rosarías, por supuesto, es, es mi podcast, ¿tú, tú qué crees? Este, no no sí me, me imaginaba sí. que sería raro si no. <risa> genial, genial. Pero pero sí, me da como la sensación, este, en primera instancia, de que yo no emigré para esto, como que yo no emigré para estar esto que queda. Eh, bueno, tantas cosas para las cuales uno no emigró, para que el Internet le fallara. Eh, sí, hay cosas, hay, con lo, de, lo del Internet, yo sufro mucho, o sea, ya tiene un tiempo que está estable, como es, pero tiene zonas de la casa donde funciona y zonas donde simplemente dice, no, hasta ahí yo no llego. Bueno, me gusta esa zona de la casa. es BTR también, no? Sí, BTR. BTR aquí eh, funcionó muy, muy bien este como el primer, segundo año de que me mudé, porque en el departamento anterior donde yo estaba yo no tenía control sobre ninguno de los servicios, porque claro. era un apartamento de, de, de, de turista ¿no? Y cuando me mudé, no te debes acordar que era como que quiero cambiar la cama por una cama que sea mía, quiero una cocina de gas, quiero como ese tipo de cosas. y una de las cosas que hice fue poner el plan más rápido de BTR disponible en ese momento aquí que eran en ese momento eran 200 megas y ahora son 400, lo fueron subiendo. Y funcionaba maravillosamente. Y cuando llega la pandemia, se fue al carajo, pero fue de un día para el otro, se fue al carajo, pero horriblemente Bien, al igual. carajo claro, la velocidad sigue llegando, pero el problema no es ese, el problema es que es intermitente. Entonces, yo estoy hablando contigo, se cae, se cae por 10 segundos ¿Sí? y vuelve, pero en esos 10 segundos da chance de que se cortó la llamada, yo tengo que volver a reconectar. Y eso es todo el día, todos los días. <ríe> Quiero, ¿Y yo, yo nunca había tenido que llamar tanto un servicio de, de atención al cliente como, como aquí, aquí en este departamento, desde que, desde que empezó la pandemia, como que cada ¿Salutoria? tres cuatro semanas. Todavía tengo el récord con Inter en, en Valencia, porque eso era, yo llamaba a Inter todos los días, o sea, se ah, En bueno, Venezuela no tenía tantos problemas con el Internet, como... Impresionante. O sea, era, era lento, pero era, por lo menos no se iba, o sea, no se, se caía tanto. Pues. No, no, no. Yo pasé semanas, semanas, sin Internet, sin nada, sí, nada, nada, cero Internet. Este... Y, y esto aquí, bueno, esto tienen una cosa que en la aplicación tú reinicias el, el router y yo lo que hago es que reinicio el router todos los días. Porque cuando lo reinicio como que, se, como que se limpia, como que se limpia por dentro. Es como, como, como, como yo cuando estoy diciendo que, que, que voy al gimnasio porque a mí no me gusta hacer ejercicio, yo odio hacer ejercicio, pero bueno, ahora, ahora será que sí me gusta, no lo sé, yo detesto la actividad física en general. Pero este, cuando uno tiene ansiedad eh, y se entera y se da cuenta y vive y experimenta en su cuerpo, que mejor que el sepan es sudar. Y entonces yo vale. voy, hago pesas, y se me baja la ansiedad, yo digo, no, o sea, esto es... Obviamente, si el sepan te genera adicción, esto también, obviamente sí, por supuesto. Entonces, sí. ayer que abrieron los gimnasios a este lado de la ciudad, y yo estoy así que... Como... Ya, ya hoy me, me saludaron por nombre. O sea, literalmente puedo ir una vez por día. Fui está ayer está y fui hoy, pero como nadie está yendo, y fue, fue como que ya, ya saben quién soy. Bueno, yo empecé a hacer ejercicio en diciembre, así como... Constante, bueno, así como la única manera de hacerlo, porque antes no hacía, o sea, que? <ríe> <ríe> es binario la una aplicación que se llama Freeletics, que tú pagas como una suscripción, puedes pagarlo a seis meses, un año y tal, y es como un personal trainer, pero virtual. Sí, es muy bueno. ¿no? Es súper buena. buena. O sea, y la verdad que, o sea, como los primeros días lo odiaba mucho, porque... ¿Sabes? Me sentía mal, me mareaba, me dan ganas de vomitar, quería matar oh, gente, horrible. pero ya a estas alturas como que me quiero hacerlo, como que, oye, necesito hacer el ejercicio, ¿sabes? Porque además son media hora, 45 minutos, tampoco es que te quita mucho tiempo y me siento bien, como, bueno, me siento, me siento mucho más relajado, mucho menos ansioso. Me sientes mejor después de hacerlo, que es la cuestión, ¿no? O sea, es eso. Sí, sí, sí. Sí, como es que para hacerlo es un trauma, pero, pero igual provoca, como que, ok, necesito hacer ejercicio, sí. me gusta. A mí me, me ha sorprendido mucho el hecho de que a mí no me gusta, o sea, no me gusta hacer ejercicios en la casa, eh, por la sencilla razón de que es verano, y cuando es verano es verano y cuando es invierno es invierno, entonces realmente nunca me gusta. Eh, <risa> Pero eh, después de, le tenía terror a los gimnasios porque, obviamente, un poco de gente hay todas papeadas, todas sexys ahí en Likre, este y que levantan, no sé, 80 kilos con un brazo y 120 con el otro, no entiendo. Y, pero después que empecé a ir. Ellos tienen una cosa, este es tiene una cosa que este, el plan te incluye, el plan de entrenamiento. Un entrenador este, te pasea por todas las partes y te dice esto es lo que vas a hacer de acuerdo con cómo estás tu condición y te enseña a usar las máquinas y te enseña cómo son las repeticiones. Y una vez que tú tienes tu plan, tienes una tarjetita donde está todo lo que vas a hacer y tú vas y lo haces. Entonces me enseñaron a usar todas las máquinas, con lo cual le perdí el miedo a las máquinas porque ya las hace usar, porque me enseñaron. <risa> fácil, claro. muy fácil. Y entonces ahora claro. es como que las máquinas son mis amigas, yo las quiero. Y yo las extraño cuando no están. Claro, o sea, te, te habituaste a esto. Yo creo que, o sea, yo no sé cuándo, aquí en aquí en donde yo vivo, si se, se puede todavía como ir a los si ahorita las se Yo todavía no me atrevo porque yo soy súper panámico, entonces no me atrevo a hacer nada, nada que involucre como gente. ¿Selente? Pero sí sí me gustaría como que una vez se agarre como el ritmo, haciéndolo con esta aplicación, yo pagué un plan de seis meses como para ver cómo va los primeros seis meses. Todavía no me he saltado ni un día, cosa que... ¡Ah! dice algo ¿no? Me deja loca tu capacidad de, de, de crear hábitos, wow. Disciplina, disciplina. No a mí no me pasa disciplina. nada de eso. Yo tengo hábitos, los hábitos míos duran dos días y después tres días no, y después vuelvo otra vez dos días y así. No, yo sí, yo sí soy bueno para, para algunas cosas, como que me tiene que finalmente gustar, dar algún beneficio como, me tiene que gustar, porque si no, obviamente el hábito no lo voy a desarrollar, como que tiene que, tiene que estar viendo resultados de algo. No, y los resultados, por lo menos con el ejercicio, los primeros días los estoy viendo en que me siento mejor. Pues tengo más energía, duermo mejor. A no, no mí me eso, dormir mejor, porque yo sufro de insomnio y, y, y no poder dormir. O sea, yo duermo, claro, pero ahora o sea, siempre me siento cansada. Y en estos días se me, había, se me había perdido y dañado de manera simultánea el reloj, el tracker que usaba, y me compré uno nuevo, y este nuevo me mide como todo profundidad. <risa> me mide el oxígeno en la sangre, me mide una cosa toda. Ah, sí, ok. y entonces, este, una de las cosas que me hace es que todos los días me da un informe, o sea, no me dice solamente cuántas horas dormí, como el anterior, sino que me dice un puntaje. Y eso a mí, obviamente, yo soy una... Este, este, niños que fuimos criados como que éramos muy inteligentes. Y entonces claro. tú me dices un puntaje y yo, pero yo tengo que hacerlo mejor. No puede ser que yo haya sacado 70 en sueño. No sé dormir. No sirvo para dormir. Entonces sí, tengo es, todo... Desde fracasar. Fracaso. Exacto, fracasé durmiendo. Y entonces, <risa> ayer fui Ignacio, este, por primera época, ya fue cuando abrió. Y este, ayer saqué 82. Y yo, así ah, esto es, Este es el camino. Voy <risa> a dormir mejor. <risa> eh, eso eso ah. que es muy interesante eso que estás diciendo de, de, de los niños que nos criaron como si éramos muy inteligentes. Es, una, es un peso de expectativa que ¿sabes? Te, te voltea, ¿no? Te, te dobla. El, ese, esa vaina de que no, él es muy inteligente, saca puras buenas notas. Mamá, cállate. <risa> y, y, un, y un TikTok eh, buenísimo que era como, este, si te criaron se, es, diciéndote que eras muy inteligente y en cierto momento empezaste a sentir que se te había acabado, you, the, the, like, you out of intelligence, se te había agotado la inteligencia. Como que tienes una cantidad de inteligencia y te la gastaste y ya no eres inteligente. Yo tengo mucho tiempo sintiéndome, tiempo te hablando 15 años, eh, sintiendo que ya no soy inteligente, que yo antes era inteligente y ya no lo soy. Y, y la chica decía así como que, claro. Me enseñaron que el, el truco estaba en ser inteligente, que hacías las cosas bien siendo inteligente. Y las cosas que tenías que hacer en ese momento no requerían tanto esfuerzo de pronto, ¿no? Como que si uno se dio cuenta en algún momento de la infancia, como yo estudiaba mucho, todo el tiempo, estudiaba mucho, mucho, mucho nadie me tenía que decir que estudiara. Y en cierto momento me di cuenta de que si no estudiaba tanto, igual sacaba 20 porque los maestros eran mediocres. Entonces yo llegué, hubo momentos en mi vida, este, lapsos breves en los que me daba la locura, y me inventaba todo un examen, me lo inventaba, de biología, sin haber estudiado absolutamente nada. Yo me inventaba el examen completamente y se acababa 20. Y eso fue muy traumático. Este, sí, <risa> y me vino que para todo el mundo no hubiera sido igual sí, de traumático, sí. para mí fue muy traumático. Y entonces, claro, eh, lo que sucede es que en la vida uno va como subiendo niveles como en un videojuego y se incrementa la dificultad, básicamente. Y si uno no pone más esfuerzo, no el mismo esfuerzo, sino más esfuerzo, las cosas no dan los mismos resultados, pero a uno le dijeron que uno era inteligente y que en consecuencia uno debía poder simplemente como ser, no hacer sino ser, yo creo que esa es la cuestión, este, que a uno le dan como, como cumplidos, creo yo, elogios, que están como en lo que uno es. Y no es lo que uno puede hacer o llegar a alcanzar. Y si es algo que tú eres, tú no lo puedes cambiar. Claro. Tú simplemente eres, ¿no? Sí, estás configurado. Pues, estás, no hay manera de, de cambiar eso. Ahorita que dices eso de, de, del examen de biología que te inventaste, yo no, no me pasó algo así, pero me pasó una cosa que un examen me mandaron a leer, creo que el segundo año de bachillerato, María de Jorge Isaac, que para uh -huh. mí es la novela es más aburrida que se ha escrito en la historia de las letras. Entonces, y nada, yo fajado, la leí completa, ¿no? Leí mi novela, me, ¿sabes? me concentré, me, me apliqué, ¿no? Y cuando voy a presentar el examen, porque además no era un examen real, no era un examen escrito, las preguntas eran como, ¿cómo se llama el autor? ¿Cómo se llama la novela? ¿Cuántas páginas tiene el libro? Otra sea, era una pregunta. Y yo quedé así como, bueno, vale, yo me leí este libro que además no me estaba gustando, pero me lo terminé como comprometido porque, bueno, porque era la tarea, para que esta profesora pregunta esto, entonces le digo, y me dice, Ay, pero es que no tenías que leerte el libro completo. Ah, <risa> la ofensa, la audacia. Esa, esa es mi, mi historia de origen de, de villano. <risa> Ay Dios mío, la audacia. Yo, Terrible. honestamente... Tuve mucha suerte con la mayor parte de mis profesores, tuve profesores excelentes, pero sí tuve un profesor de biología que aparentemente no leía los exámenes. Y yo creo que, que la verdad ahí era que, que me, podía, me ponía 20, o sea, ya estaba acostumbrada a ponerme 20, es como que bueno, dijo Mariana, 20. Y no, no lo le Yo creo claro, que, yo creo que No hay manera de que esa este caraja saque menos de 20, o sea, no, eso no va a pasar. Así que ya ese examen <risas> ni siquiera lo voy a revisar. Ojalá, eso lo hubiera pensado mi profesor de Educación Física también. También. Somos <risa> no sucedió. muy parecidos en eso. Somos muy parecidos No sucedió. El... Con el profesor de Educación Física no sucedió eso, a ti tampoco te pasó eso. Sí, es, es horrible. Es, a, a, jamás es horrible como está pensado el sistema educativo de... Sabes, de lo, eh, que no, no, no toma en cuenta como los intereses y como <risa> la psicología de la persona. Es como, vas a ver todo esto, toda esta gama de cosas que probablemente de, de las que probablemente te interese una sola, pues la vas a ver igual y tienes que ser exitoso igual en todas, es como terrible, o sea, yo, yo nunca me, además que yo nunca, como que internalice eso de, bueno, nada, no soy bueno para matemáticas, o no soy bueno para física y tal, no, me esforzaba demasiado por una vaina que no me interesaba. Uh -huh. Ayer eh, me pasó que, que, que saqué, en, en las matemáticas difíciles, las la, la de cuarto y quinto, saqué, eh, creo que fue el primer lapso, saqué 0.9. Es el único 0.9 que he sacado en toda mi vida. Este, y eso fue un nivel de trauma tan grande. Yo estudiaba, o sea, literalmente era como que me trasnochaba estudiando y me quedaba después de la escuela estudiando, y, y este, al final Subí la nota. Al final, en el siguiente lazo saqué, no sé, 18 o algo así, y la profesora me podía explicarle a los otros alumnos porque nadie les sacaba 18. Pero era como, claro, o sea, ok, sí linda la historia de, ah, y te esforzaste y lo lograste. Pero era esa cuestión de decir, bueno, yo no puedo ser mala en algo. ¿Qué cosa está ocurriendo ¿no? tan dañina? Y tan no grueso? es interés. No es interés. No es que te estás esforzando porque te interesa el tema y porque, bueno, estoy... Mira, qué chévere esto que estoy aprendiendo. Es porque tienes que sacar una nota, o sea, hay un... Hay una meta numérica que tienes que lograr y ese es, el, ese es el objetivo. El objetivo no es aprender, el objetivo es lograr esta meta. Y eso es terrible porque así, bueno, si esto es mediocridad. O sea, por mucho que tengas sí. éxito, eso sigue siendo mediocridad. Medio sí, que lo como... eh, el no tiene nada que ver realmente con, con lo que has aprendido al final. Exacto, porque al final, bueno, yo no me acuerdo de casi nada de lo que aprendí en el colegio en esas materias científicas que no me interesaron nunca. O sea, física, no sé nada. O sea, como que tengo la cultura general de… hay un tipo que se llama Isaac Newton, ¿sabes? Creo. Quiero <risa> recordar. Nació no, no, el 25 de diciembre, eso lo sé, como que… ¿Ves? Pero mis datos son humanos, no son, no son científicos. <risa> <risa> Entonces, Tus datos son la parte en la que te contaron la historia de Isaac Newton, porque tienes todas las historias, finalmente. ¿no? Entonces, ¿cómo hay, sabes cómo como que la manzana ahí, y las cosas. ah okay ahí yo proceso ahí yo proceso y yo veo como que los intelectuales del siglo XIX hablan de sus todos de sus maestros de primaria nada nadie habla de la universidad todos hablan de no mis de primaria que me inspiraron y tal y yo espera, yo no tuve eso yo no tuve esos maestros de primaria pero los míos eran simpáticos pues los quería mucho pero eh, como no no tuvieron mayor influencia en mi desarrollo académico intelectual nada de eso o sea, yo tuve un profesor que me enseñó casi todo el inglés que sé este, en sentido de que oh, bueno. eh, el inglés de bachillerato es el inglés que yo tengo en aprendizaje formal todo lo demás lo enseñé por mi cuenta y claro, este, las estructuras gramaticales son importantes finalmente, ¿no? esas cosas no me las podía yo realmente enseñar por mí misma, entonces sí, sí ese era un buen profesor de inglés como que salir de, de, de, con, con suficiente inglés para poder de ir adelante enseñarme inglés a nivel avanzado eh, es un buen profesor, y luego tenía una profesora de literatura que era Loca, loca, pero qué loca estaba esa mujer, Dios mío, santo, qué loca está todavía, porque sigue viva, Dios la guarde. Eh, pero le apasionaba mucho la literatura y eso era bonito, pues como que ajá, él, ajá. no era esta típica profesora que te, eh, te cuenta las, los libros este, como, eh, académicamente, sino que ella se apasionaba y se metía en la ilíada y entonces la cosa. Y eso era bien chévere, creo. Es que este, yo no tuve, de profesores de literatura apasionados no tuve, por fortuna tenía a mi papá como que, que me metió en el camino de la, de la literatura que me, además me, me inculcó como el hábito de leer y tal, pero pero profesores de literatura, de hecho tuve una profesora en cuarto de año de literatura que nos mandaba ver películas y hacer ensayos sobre las películas que veíamos. no leímos ni un libro en todo cuarto, no leí un libro en, del colegio. Igual me gusta eso. O sea, pero una vez, ¿no? Un ejercicio una vez, ¿no? Eso fue todo el año. Yo he hecho un lapso, un lapso completo. Porque las películas son literatura, sí. Sí, obvio, pero no, no a ese nivel, ¿sabes? Además que no mandan. O sea, como que todo el año sin leer nada, quizás no. Escribe, escribe un ensayo y ni siquiera nos ha dado una clase de qué es un ensayo, cuáles son los elementos de un ensayo, ¿sabes? Sí, hay que hacerlo. Rara, también rara, es. importante ahí. Pregunto, ¿los mandaba a ver las películas o les ponía las películas de clase? Porque ese era un no, gran no. truco para no dar clase. No, nos mandaba a ver las películas. Nos mandaba a ver Por las lo películas. menos. Sí, sí, sí, nos mandaba. Nos mandaba a ver las películas y vimos que. Y, y además vi películas como importantes quizás para la cultura cinematográfica, ¿no? Porque nos mandó a ver el padrino, un muchacho de cuarto de año siendo el padrino, cosa que. Ah, era como, wow, era valiente, ¿sabes? Era sí. un breaking. Pero pero no era, o sea, no hablaba de libros, no hablaba de, de escritores, no hablaba de Yo creo género. que a esa le, le dieron la clase equivocada, es lo que creo. Debería <ríe> sí, claro. haber una lectura de cinematografía para ser profesor, entonces a lo mejor hubiera estado bien la cuestión. Y no pero hay de no hay de No no, hay literatura otra no y otras cosas, ¿no? A mí la gente siempre se, se sorprende. Yo esto, esto, tampoco es que lo, lo ando diciendo por ahí, pero digamos, cuando por alguna razón comento, este, que a mí en mi liceo me enseñaron contabilidad, me enseñaron a llevar libros contables. Me enseñaron eh, a tener una materia que era diseño y me enseñaron a hacer serigrafía, eh, ah, como nociones básicas de diseño gráfico y cuestiones de estas. Eh, hay otras cosas que no me acuerdo y que la gente se sorprende, pero <ríe> es como, ¿sabes? Esas son las cosas que yo me acuerdo del liceo. Me acuerdo de hacer cinegrafía, me acuerdo de cómo se llama el libro contable. Las claro. no me acuerdo. Me acuerdo de la Iliada. A nosotros nos enseñaban contabilidad, nos enseñaron contabilidad como dos años nos daban contabilidad, pero en contabilidad recuerdo que uno de los años era solo hacer cinegrafías, por alguna razón, era hacer el método Palmer. Sí, Tienes lindas letras, entonces. <risa> eso fue lo que hicimos. Se me, se me echó a perder, pero sí tenía letra muy bonita. Y en la, en la otra sí llevábamos como libros, pero era una profesora que no... Como que daba las clases porque, bueno, porque me están pagando aquí un sueldo del Ministerio de Educación tengo que hacer algo, no, no había como verdadero compromiso en enseñar contabilidad. Pero me parece interesante como, en retrospectiva, como que en los colegios enseñen contabilidad, ¿sabes? Porque eso es una herramienta útil, finalmente. Exacto, eso es algo que realmente... ¿Sabes, ¿Sabes qué deberían enseñar? Este, finanzas personales. Como, ¿sabes? ¿Cómo claro. llevar un presupuesto? Y ¿Cómo gastar todo, Cuando cobras un sueldo, ¿cómo administrarlo? La gente sale al mundo sin ninguna habilidad real del mundo real. ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Claro, no. no hay sin ahorro. Me enseñan, me enseñan. Y estoy hablando de mí, o sea Como que yo no sé nada de eso. ¿sabes? No tengo ningún tipo de control. Mis yo personal. las cosas que sé, eso me las aprendí, las aprendí. Yo, por mi cuenta, igual estoy hasta el cuello de deudas porque es Chile, ¿no? Eh, pero al menos sé cosas como... Estoy con, puedo tener, tengo la capacidad de reconocer dónde están los problemas y de generar claro, un plan de acción. Claro. Estoy en la inmunda, pero puedo generar un plan de acción. Y todas esas cosas las aprendí por mi cuenta, porque, carajo, qué útil hubiera sido que me las enseñaran en el liceo. Para nada. Sí. Bueno, en Estados Unidos creo que enseñan una materia que es más o menos eso, no sé. No sé cuál es el, el tema. Ah, en Estados pero, Unidos oye. hay unas materias muy lindas ¿no? donde, donde a las niñas les enseñan a cocinar y a los varones les enseñan nociones básicas de carpintería y esas cosas. Sí, eso, esto es horrible. Sí. No puedo, yo no puedo entender cómo, la gente, cómo Pero, la gente simplemente sigue como going through the motions de, de algo así, ¿sabes? Como que, bueno, yo me paro por las playas y voy a dar a Homer. Le voy a enseñar a un montón de niñas a cocinar. Es horrible. Pero enseñan a hacer no, es, es, no, es interesante. Toda la gente no, me debe ser cocinar. Sí, eso, eso, ah, bueno, eso es otra cosa. A mí no, nadie nunca me enseñó a cocinar y, bueno, nada, mi tarjeta de crédito lo sabe. Mi tarjeta de crédito lo sabe, Uber Eats lo sabe, ¿sabes? Es, es terrible eso, porque creo que la educación está como sola. mal enfocado. Sí, yo aprendí sola, ya adulta, este, y hay un montón de cosas, porque mis hermanas criticaban mucho a mi mamá, que no me enseñó a cocinar. Eh, y hay un montón de cosas que me di cuenta de que les aprendí como por osmosis como viendo a mi mamá y a mis hermanas y cosas como que uno las sabe. Pero claro. también es porque, y esto va a sonar mal a lo mejor, pero bueno, eres tú y soy yo, este uno tiene sentido común. Entonces hay cosas que uno quizás no va a hacer, que uno ve como, ¿sabes estos videos que uno ve de los gringos echando un montón de queso en, en, en una mesa y entonces tirándole ah. unos nachos a eso y dándole así con las manos y eso es una comida? Uno no va a hacer eso, digamos, como nociones básicas de la vida. Entonces, si uno, este, no sé, yo te digo, Manuel, haz una arepa. Aunque tú no seas, yo no una arepa, tú vas a, eres, vas a hacer una arepa más o menos decente. Porque no, te no de, claro, claro. Exacto. No, no, no, no, no, o sea, puedes buscar la receta, puedes leer la receta que está en el paquete. <risas> hay nociones básicas ahí de, de razonamiento básico. Y esto, este, tomo este momento para hacer este, este, este plot twist eh, importante en esta conversación. Eh, ya que venimos hablando de construcción de identidad y todo esto. Eh, con respecto a la gente que, que pierde la noción del sentido común o nunca la tuvo, porque creo que nuestro gran, nuestro gran eh, mm, arrechera, iba, estaba tratando de buscar una palabra que no fuera una grosería, pero es Muy que ese es lo que es, una gran arrechera esta semana, eh, que ni siquiera es encuentro yo con el gobierno de Chile, esta semana este, deportaron a, a, a 100 personas desplazadas eh, de Venezuela y yo creo que nuestra rechera, obviamente es que la rechera con los gobiernos está como subterránea y perenne, como que no es una cosa, es como, ese es el, sí. el, el baseline normal. Somos latinoamericanos. Pero, bueno, pero la gente que eh, necesita y esta, esto, esta es mi teoría, al menos, la gente que necesita negar su propia identidad para separarse de, de algo que está pasando y que eh, no quieres que ese rechazo te caiga, ¿no? Entonces tú como que dices, bueno, este... Voy a atacar a estas personas porque ellos son distintos a mí. O sea, como que el ataque establece la diferencia, establece que estas personas son ilegales. Nadie es ilegal, gracias. No hay personas ilegales. Este, ellos están haciendo las cosas mal, ellos son pobres, feos y negros básicamente y yo no, yo yo no, yo no nada que ver con eso. Yo yo estoy aquí, estoy en Chile, yo pago mis impuestos. Esta cuestión, de, Ay, yo pago mis impuestos. Este, todos pagamos nuestros impuestos, amigos. O sea, que no hay opción de no pagar impuestos. Por no en el momento que pisa el, el, el territorio, uno está pagando impuestos. Los impuestos te los sacan del banco, o sea, no es como que pues no, bueno. no pagar impuestos, huevo. Este, y entonces yo me pregunto, yo quiero saber si tú tienes como alguna teoría operativa con respecto a por qué la gente es imbécil, básicamente. No la gente en general, sino esta gente en concreto. O sea, yo creo que además ni siquiera es que están negando su identidad para, bueno, separarse, porque están, están construyendo un concepto de identidad que les convenga. ¿Sabes? Porque uh -huh. sí, yo estoy de acuerdo en el tema de no porque seamos del mismo país vamos a ser amigos, porque esa condición no nos unifica a ese nivel, pero este que seamos del mismo país nos da cierta, como nos da un contexto de lo que está pasando y de por qué esta gente está haciendo lo que está haciendo. Y lo que están, lo, lo que están, los que están imbéciles, porque hay que llamarlos por su nombre, están, están haciendo es rechazando a unas personas por ciertas condiciones que tienen, no, no tiene nada que ver ni siquiera con mi identidad creo yo, sino con la condición de esas personas. O sea, les molesta que los metan en el mismo saco de otros venezolanos que, bueno, que son pobres, que se vinieron caminando, que este probablemente tengan que recurrir al comercio informal para, bueno, para comer, porque el objetivo de una persona que se venga a pie no va a ser hacerse millonario, ¿no? Ni conseguir un gran cargo en una empresa. Como el objetivo a mediano plazo de esas personas es, primero, liberarse del yugo de vivir en Venezuela y segundo, coño, por lo menos tener no tres plazas de comida al día. Exacto. Para no, morir. no morirse. Entonces, esta gente lo que hace es, bueno, no estos esto, esto venezolanos a mí no me gustan. Como que esta, este plazo de la identidad, que también es nuestra, porque también es nuestra historia, también es nuestro presente, esto yo lo rechazo entonces yo me separo de esto. Y además lo hacen como para conseguir aprobación de chilenos que son xenofóbicos, que son fascistas, que son... Y es como, tú no necesitas aprobación de A, esa gente. Para que te den ¿Eh? una palmadita en la espalda y te digan, ¿Cómo? ¡Ay, no, pero tú no! O sea, como cuando te dicen, ¡Ay, esta gente que esto este, esta personas, no necesariamente chilenos, en cualquier parte, que te dicen, sí, ay, tú eres venezolano, ay, pero tú no eres como otros otros venezolanos exacto. que yo he visto. Este, y eso me tiene que Ajá, se supone que eso es un halago. <risa> o cuando te dicen ni siquiera eso, a veces a mí me han dicho, ay, los venezolanos sí, los venezolanos sí son una, una migración chévere, no, como los colombianos, son una cuerda de puta. También, exacto. ¿Se supone, se supone que eso es un halago. ¿Ah? Sí, es, es, es una cosa absurda Y hay venezolanos Y me imagino que migrantes de todos los países Yo hablo por los venezolanos porque es los que he leído Que se sienten bien con eso Es como que si les estuvieran dando un premio Por un comentario que es ¿Sabes? Como un, es un, es un No es un halago Es un comentario lo mismo que Tú sientes que a ti no te toca Porque además es un tema de percepción Ni siquiera es que no te toca Es que tú crees que no te toca Entonces, Pero finalmente es como Como no sé, es como cuando los hombres sienten que uno los está atacando cuando estás atacando estructuras patriarcales, porque la estructura te beneficia de alguna manera, ¿no? Entonces como que claro, claro. si la estructura me beneficia a mí, porque yo pude siendo migrante, yo María, estoy hablando de mí. Este, yo pude siendo migrante eh, venir y estar trabajando y alquilar un apartamento legalmente y este, a mi nombre y tener una cuenta en el banco a mi nombre y todas las cosas que son, uno las da un presentado pero que como migrantes son bien difíciles. Este, entonces yo tengo que defender esa estructura porque esa estructura me está beneficiando. Como de la misma manera como el patriarcado beneficia a los hombres, todos ellos, especialmente a los hombres blancos, heterosexuales, pero en general a los hombres. Este, <risa> entonces, claro. Eh, uno defiende esa estructura porque es lo que, lo que pienso, que, que viene de, de gente que ya está estable de alguna manera y es como que piensa, estas personas vienen a quitarme lo que yo logré y es una actitud como de buitre, maldita sea. No, y además que... O sea, y, y eso se ve como en otras, en otras luchas de clases y luchas de género y luchas... Es como que se trate a otra persona con humanidad. No quiere decir que tus privilegios estén viendo afectados. No necesariamente te van a quitar a ti para darle al otro. Porque uh -huh. esto no es, o sea, ese no es el sistema. La cuestión es que o sea hay gente que necesita ayuda y además hay gente que no tiene voces y... El privilegio no es una cosa que tú dices, sabes que yo soy privilegiada pero no quiero serlo más, entonces me lo voy a quitar, me voy a quitar el privilegio. Eso no es un traje, sabes no es una chaqueta. O sea, lo, lo que tú puedes hacer con un privilegio, primero es admitir, reconocerlo, porque hay gente que sea, se siente súper ardida cuando le dicen privilegiada y no entienden por qué. Uh -huh. lo, el primer paso es decir, mira, si yo soy una persona privilegiada, ¿qué pasa? O sea, ¿qué puedo hacer con eso? Lo que puedes hacer con eso es coño. Si tienes una plataforma, si tienes una voz, si tienes incluso eh, una cama para dormir todas las noches, no te pongas, primero no te pongas en contra, no, te, no, no estoy diciendo que seas activista de, de, de nada, sino no te pongas en contra de cosas que son pura humanidad, o sea, no, no hay más nada, no hay política, es humanidad, es sencilla humanidad, entonces, y está, bueno, lo que hablábamos el otro día que están los, los fachos accidentales, que son personas que no tienen ningún tipo de criterio y lo que hacen es repetir como loros absolutamente cualquier estupidez que lean en internet, o sea, porque yo sé que hay fachos que, se han dado la tarea de bueno yo voy a investigar las bases teóricas los fundamentos de mi fascismo, de mi fascismo. ¿Sabes porque los hay porque es una ideología y porque está sustentada en estudios en, en ciencia política incluso que historia? no esté bien que no esté bien no quiere decir que no tenga un sustento teórico eh, lógico no simplemente que está mal no todo todo todo crimen que que ha sido de grandes magnitudes está teorizado Exacto. y está, a es en ideología, etcétera. Hay gente que se ha dedicado pues, a estudiar eso y a sustentar su fascismo con esta teoría, porque dicen, mira, si yo leí a esta gente, yo soy fascista, pero yo tengo un certificado de fascista. Eso, yo fui a la Universidad y me gradué como fascista, suma cum laude. Exacto. Porque está, porque yo soy está. el más fascista. Entonces están esos que está bien, bueno, perfecto. Eres, para mí eres una plaza de verdad pero bueno. Eres pero tú, bueno, plaza de mierda. Y están es los la... que repiten. ¿Cómo, cómo de mierda para ti. <ríe> exacto. exacto Bienvenido, plaza de mierda. Pero están los que no son las plazas de mierda que estudiaron, sino que son unas plazas de mierda que lo que hacen es un trabajo de valor. Entonces repiten y esa gente está condenada a contradecirse. Porque dicen una cosa hoy que le escucharon a este, pero mañana van a repetir otra. Entonces, son un chiste dice cosas que no directamente no son ciertas. Es como, es como la gente que sale, que sale con que Chávez nacionalizó el petróleo y unas cosas así que, amigo. O, o Chávez, hizo, Chávez creó la educación pública. Amigo, tú de verdad, qué. o sea, un libro, o sea, la educación es pública, vaya, ese amigo. este no, eh, y, y del terrible. mismo modo, o sea, la gente que te defiende este tipo de cuestiones y que dice cosas ridícula como que a los venezolanos inmigrantes nos regalan cosas que nos regalan casas yo dónde está ¿dónde está mi casa yo no entiendo o sea dónde está mi casa yo quiero mi casa Estoy y yo, parando, y yo tener... les pregunto pero dónde, dónde me postulo cuál es la ficha que ellos nos pasan el enlace por favor y no me responden entonces bueno este que nos dan sí, plata es... que no trabajemos somos el, somos el, el este el, el inmigrante este el milenario mítico que venimos somos flojos pero venimos a robarle los trabajos y las mujeres y los, los, los hombres Exactamente, no Es me... como. Eh, es por eso. Es muy, hay mucha desinformación. Y la desinformación, cuando tú lo que haces es repetir, bueno, te vas a contradecir. En algún momento vas a llegar a una idea que va a chocar con otra y no va a tener sentido lo que estás diciendo. Que casi nunca lo tuvo, pero, pero hay un momento en que va a ser demasiado. Pero se va a ver. Va a ser manifiesto el sinsentido de exacto, lo que estás diciendo. Exacto. Entonces. No, no, y además, no. O sea, es como una incapacidad para. Razón. Yo creo que, bueno, evidentemente hay un problema ahí de inteligencia. O ah, hay un problema ahí que creo que tiene que ver con el ácido fólico, no sé, falta de vitamina, qué sé yo. Pero, porque no, no puede ser, hay cosas que dicen que digo, no puede ser, o sea, yo no, yo no soy una persona intelectualmente superior a casi nadie, como que a casi nadie. Y no puede ser que esta persona no se dé cuenta de eso. O sea, que yo promedio me dé cuenta y otra persona no. O sea, como que no, no eso a mí no me cae en la cabeza. Dicen unas vainas, bueno, lo que tú dices, de, de los, además de los datos ficticios, es eso. Eso de los inmigrantes que quitan los trabajos o los inmigrantes. Yo no puedo creer que haya un venezolano inmigrante que se adhiera a ese discurso. O sea, para mí eso no, no tiene ni pies ni cabeza. uno no lo puede creer, pero luego lo ve y sigue sin poderlo creer, pero lo vio. <risa> y es muy difícil porque se, se genera una disonancia cognitiva tremenda. Como dices, pero esto no puede ser, pero es. Y es como, no sé, es como cuando uno escucha a Maduro hablando, ¿sabes? Como que te quedas así, que eh, y, y luego hay un montón de gente que tiene como problemas serios con el concepto de privilegio. Sí. Como que tú le dices, no pero, es que este, no, pero es que mi privilegio, como hombre, ¿cuál es mi privilegio? Yo no soy millonario. O sea, la única manera de ser privilegiado es que está alguien llegó un día a tu casa y te regaló un saco de dinero. Llegó un camión lleno de dólares a tu casa y te hizo así. Y entonces eso, solamente en ese caso eres privilegiado. Y el privilegio es una cuestión este, que está compuesta por una infinidad de capas increíbles y tú puedes estar jodido y en la inmunda sí. e igual tienes un privilegio con respecto a alguien más, ¿no? Como que si tienes un techo, estás escuchando claro. esto en este momento, tienes internet tienes privilegio, ¿por qué? Porque hay gente que no tiene internet, entonces ah, tú yo. tienes acceso a algo a los lo que otras personas no tienen acceso y decir que alguien tiene privilegio no es como culparlo, no es como decir que no se merece lo que tiene, no es como Exacto. decir que se lo robó alguien más, no es nada de eso es como solamente reconoce el hecho de que en este sentido y en este aspecto tú estás mejor que otra gente y que quizás hay algo que puedas hacer sobre eso así sea solamente darte cuenta lo cual a veces pasa por, este, entonces en una situación determinada pensar, oye, esta persona quizás está actuando de esta manera porque no tuvo la educación que yo tuve porque no tuvo los padres que yo tuve porque no tiene internet <risa> este, porque no sabe cómo buscar internet o sea, a lo mejor no sabes leer, a lo mejor no sabe escribir a lo mejor su papá le pegaba no lo sé, ¿sabes? Pero solamente el hecho de uno estar consciente sí. de eso cambia muchísimo como la manera en la que ves cosas. Entonces, podría pasar, podría pasar que una persona se diera cuenta de que cuando uno emigró, primero estábamos, este, los que emigramos, no sé, 2016, todos de esos años, este, estábamos bajo otro paradigma legal. La gente ahora dice: No, pero es que ahora es más fácil, porque ahora hay un sitio, no es más fácil, no es más fácil, olvídate. O sea, todo lo que se inventó, se inventó para que la gente se le hiciera más difícil. Para eso se inventó, no era para hacernos las cosas más fáciles. Y este, incluso veníamos de un país que estaba menos peor. <risa> peor, per, per, perdón por la expresión, pero estaba sí. menos peor. Eh, y sí. no nos vinimos con una mano adelante otra atrás, un carajito poniéndose de hambre en los brazos, este, dos dólares en el bolsillo, que, que lo reunieron toda la familia. O sea, nos, nos vinimos, Ay, yo me vine en avión! O sea, ¿sabes? Eso ya es un privilegio. Entonces, eso hace que uno tenga, así si sea, un claro. poquito de compasión. Por una gente que se está muriendo de hambre y que se vino a pie. O sea, ¿tú crees que la gente se viene a pie porque le provocó? Porque hay vida, sigue la aventura, qué bonita Exacto, porque... A ver, yo, puedo, yo, yo creo que hay muchísimas formas de evaluar esa situación en particular. Una está, bueno, puedes evaluar los mecanismos eh, jurídicos, puedes evaluar el tema político, puedes evaluar el tema sociológico. No todo el mundo tiene las herramientas intelectuales para hacer esa evaluación. Perfecto. Evalúas desde el lado, lado humano y ahí es donde te metes tú en la ecuación en la y dices, o sea, ¿qué tendría que estarme pasando a mí, a mí, Manuel, para yo tomar la decisión de irme caminando de Venezuela a Chile? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué tendría que estar pasando en mi vida que he tenido momentos duros, he tenido momentos super chimbos, he tenido low points? A, ¿A dónde tendría que llegar? ¿Cuál sería el fondo que yo tengo que tocar para yo tomar la decisión de decir, mira, ¿no sabes sabes mañana empiezo a caminar y voy a llegar a Chile caminando? O sea, te, no es un tema de tener conocimientos amplios sobre, sobre el, la situación. Que además, para un venezolano, eh, ese despertar político es muy raro que no exista en el sentido de, bueno, la situación la tienes que conocer. O sea, como, así sea saber que hay un tipo que está maduro y que está odiando a Venezuela. Así sea Nociones hasta, básicas, hasta, digamos. <ríe> Exacto, una noción básica de la vaina. ¿sabes? Hay una dictadura que está matando a la gente de hambre. Fino, punto. Eso, eso, hasta ahí llegan tus conocimientos. Pero, coño, ponte en el lugar de la gente, o sea, claro. Ni, ni siquiera es un tema de empatía, es como... Bueno, sí, eso, eso es empatía, pero, y, mierda, hasta dónde tendría que llegar yo de estar mal, de estar en la mierda, para de tomar esa decisión. Entonces, no, no, no hay capacidad de hacer eso. Y hablan de la legalidad como que si la legalidad fuera, sabes, una cosa eh, que es superior a todo y que no hay manera de que de que haya mecanismos alternos para en ciertas situaciones, darle a esta gente, respetarle lo básico que es, bueno, que no los maten, que no les violen los derechos humanos. Entonces, verga, me parece como muy cruel, muy inhumano, y hablo de los venezolanos porque, bueno, no puedo, no puedo hablar de chilenos, de argentinos, de peruanos xenofóbicos porque la, lamentablemente la xenofobia está en todos lados y aquí se nos irían como cinco días hablando de eso. Pero hablo específicamente de los venezolanos porque es quienes lo, de, de, lo deberían entender más y no les hagan el secreto, ¿no? Es que, no, es no, que yo de... creo que la cuestión, que nos afecta de una manera diferente, o sea, como que duele de una manera diferente ver venezolanos diciendo esas cosas. Como que cuando me lo dice un chileno, es horrible, lastima, pero lastima distinto. Porque dice, bueno, esto es una persona que está desconectada totalmente del, del caso, pero un venezolano no puede darse el lujo de estar desconectado. Este claro. y, y dificulto además que o sea eh, estar desconectado en ese caso además es una opción como que lo fue una decisión que tuviste que haber tomado de manera consciente no es como alguien que viene desconectado de fábrica y dice, nunca se preocupó nunca se enteró bueno no se enteró pero claro. eso en no tiene nunca esa opción no la tuvo entonces este para desconectarte tienes que haberlo hecho conscientemente desconectarte como emocionalmente moralmente éticamente de eso y decir no me importa que se mueran sabes tienes que haberlo hecho sí. tienes que haber activado este la, la, la, las opciones de, de en la configuración ahí y eso que tú dices eh, para mí yo nunca quise emigrar hay gente que, que tiene esa cosa como que bueno yo quiero vivir unos años para mi país o quiero vivir en otros países o lo que sea, yo no quería nunca emigrar este, a mí me gusta viajar pero me gusta volver, es mi cosa favorita y claro. para mí emigrar fue en cierta medida un acto de desesperación, porque muchas de mis amigos se fueron mucho antes. Yo me fui relativamente tarde dentro de todo. Y era como que ya, esta gente que está más propensa a irse. A mí me costó muchísimo tomar la decisión. Entonces yo pienso, si a mí me costó muchísimo tomar la decisión, y eso era viniéndome con trabajo, en avión, llegando directamente a un sitio este, como con todas estas, estas ventajas, lo que tú dices. ¿Cuál es el nivel de desesperación que yo tenía que alcanzar para venirme a pie? Una cosa que nunca ni siquiera me cruzó por la mente, para mí nunca ha sido una opción eso. ¿Cuál, cuál, son, cuál es el nivel de desesperación que tienen, al que tengo que llegar para que eso se convierta en una opción? Claro. Y, y no solo, o sea, a ver, porque tú desde tu lectura individual de la situación dices, bueno, yo ya toqué fondo, pero eso está enmarcado entre de tus propios privilegios, dentro de tu propio contexto de vida tocar fondo es muy distinto para mí que para una persona que tiene que recurrir a eso, a caminar miles y miles de kilómetros para llegar a otro país. O sea, el fondo ahí es muy distinto. Son fondos si diferentes. O sea, el, el, el nivel es muy, muy distinto. Y si una persona no se da cuenta de eso, es como que, coño, o sea, yo leí gente diciendo, gente que que se vio en un avión y que sí, ha pasado roncha, pero ha pasado una roncha que compar en comparación con esta gente, mira, es una roncha más chiquita. Y no te estoy diciendo que está invalidada la roncha que tú no estás pasando. Estoy diciendo que tú no tienes como la soberanía de la roncha. ¿Sabes? El copyright sí, de la tú roncha. Tú no eres la dueña de la roncha. La roncha es gigante y se comparte. Y hay alguien que le toca un pedazo más grande y hay alguien que le toca un pedazo más pequeño. Y así es la vida. O sea, punto. O sea, no, ahí no hay, no es un tema de, de, no, porque bueno, a mí también me fue mal y yo no, yo no hice eso. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! O sea, la opción de no, de no hacer eso igual. Este, que eso, o sea, te, te fue mal, pero mal no es como un valor absoluto, como que a todos no fue mal, es el 100, ¿no? O sea, 100, a todos no fue 100 de mal. No, a lo mejor a mí, me fue, a mí me fue 25 de mal, y eso para mí era mucho. Claro. Pero hay gente a la que le fue 100 de mal, hay gente a la que se le ponían los hijos de, de hambre en los brazos, güey, o sea... Porque además no el contexto fue... de vida, el contexto de vida es lo que determina cuál es el fondo de cada quien y cuál es la, ¿sabes? el llegadero de cada uno. O sea, obviamente, mi, mi, mi situación, ¿sabes? educado en la universidad, con una casa, comida todos los días, una cama, carro, no sé qué, mi situación de vida, mi fondo no va a ser el mismo que una persona que vive en un rancho, que no tiene luz, que no tiene comida, que no tiene agua, etcétera. O sea, son fondos distintos. Y eso si no se reconoce eso, coño, y de verdad que ya no hay nada que hacer con esa gente, porque en serio es un pedo como muy, muy arraigado. Sí, ahí, ahí entramos como en otra pregunta que es por qué nosotros seguimos peleando esta pelea, <risa> porque <risa> en verdad, no lo podemos abandonar, pero es inútil, es una batalla totalmente una inútil, perdida, o sea, estamos ahí Sísifo y nosotros este, empujando esa roca <risa> para dónde carajo, o sea, y es porque claro, finalmente uno reacciona desde la rabia, ¿no? Y, y la rabia es una forma de dolor también. Eh, Claro. Uno reacciona como, sabes, me ofende y me lastima esto, no soy yo, no, no, son, no son mis hermanos, no son, no son mi familia la que, la que deportaron, pero eh, me, me duele y me lastima, este, no sé, como me duele y me, como me escoñe todo el puto documental del Congo Mirador, este, así, de esa misma manera, me duele y me lastima porque es la misma roncha de la que estamos todos, es una sola roncha, entonces... Claro. Este, uno reacciona desde ese dolor, de esa manera que, que al final son ilógicas, <risa> porque, claro, ¿a quién le estamos explicando nada, finalmente? Los venezolanos que no entienden eso no lo van a entender, y los extranjeros que nos están leyendo, que gente gente bueno, monotemática, estamos hartos de ellos ya, todos están hartos de nosotros, honestamente. Eh, y estamos pasando a, sí, pues, es una cosa horrible lo que voy a decir, pero estamos pasando a categoría Cuba, ¿no? Que es cuando, cuando es, es lo que pasó con Cuba es lo que le pasa a uno con los, los anuncios de las páginas de internet, ¿no? Este, este el fenómeno de la, de la ceguera de los pop-ups, que uno ya no ve los anuncios, pero los anuncios están a los lados son ruidos. Y, y así mismo Cuba para el continente se convirtió en ruido hace décadas y nosotros nos estamos convirtiendo en ruido también. Sí. Totalmente. Y además que, con el tema del extranjero, el extranjero, hablemos del extranjero xenofóbico, es... A lo mejor yo tengo las herramientas para lidiar con eso. No, yo tengo las herramientas para lidiar con el extranjero xenofóbico, porque puedo entender, bueno... O sea, no, no, no entiendo su postura porque me parece una estupidez, pero es eso. O sea, como digo, ah, bueno, esta persona es una persona simplemente como tú dices, desconecta, desconectada de la realidad. O sea, como que mi, las herramientas que yo tengo para lidiar con eso me, hacen, me ponen en una situación donde ni siquiera a lo mejor me ofende. Como que me molesta, pero es como, bueno, no, no viene que me pique, me las muestro y ya, se, se, se me quitó. No tengo ni siquiera que engancharme. Pero como un venezolano en este, en este contexto específico donde se ponen con estas declaraciones horribles y esas cosas horribles que dicen, eso sí molesta mucho más porque es como, wow, o sea, de verdad no lo entiendes. Y, y lo que decía al principio, no es que, todos los venezolanos son mis amigos, ni es que yo los quiero todos, sino... Mierda, o sea, de verdad, tú estás en el, te estás dando cuenta del papel, el papel que estás haciendo. Y además que usan excusas como, bueno, pero es que después incrementa la delincuencia. O sea, las mismas excusas xenofóbicas, pero las usan ellos a su favor. Y es como, bueno, los delincuentes no pueden llegar en avión. Los delincuentes no pueden llegar legalmente en un avión con un pasaporte vigente, etcétera, O sea, eso no puede pasar. Todas las que se vienen por tierra son personas malas, todos. Pero es, es que además además son cuestiones de las cuales hay, hay, hay estadísticas, o sea, no, son opiniones desinformadas, eh, porque eso lo de, los, ya lo estaban diciendo en 2016, 2017, este... Claro. Cuando yo me vine ya estaba, y estaban las cifras que decían claramente, mira, este, del aumento de eh, delincuencia, hay un aumento de delincuencia, sí lo hay, eh, está aumentando la delincuencia en Chile, sí. Este, pero porcentualmente el porcentaje de, de, de, de delincuentes entre, eh, porcentaje de, de, de, de extranjeros entre los delincuentes, no se condice con el porcentaje de extranjeros en la población general. No es ni siquiera proporcional, claro. es más bajo. Los extranjeros son menos propensos a cometer delitos. ¿Por qué? Porque nos deportan, huevón. O sea, fácil, fácil. Y claro. este, incluso entonces, teniendo como poca formación y teniendo como siendo vulnerable a personas que se convierten en delincuentes, hay menos proporción uh -huh. allí. Sí. Eh, y eso, siendo poblaciones vulnerables que, que tienen razones, digamos, como que tienen contexto para, para eh, incurrir en, en actos delictuales. Sí. Pero igual es, o sea, eh, es como no estar consciente. Yo no sé si es que no lo sienten. O sea, no sé si, si existe la capacidad de ser eh, inmigrante y no sentir eh, la precariedad, como la, la, la, la fragilidad del estatus al que uno está en, en un país que no le pertenece. Eh, pero si es así, yo quiero la receta, si es que ellos están muy cómodos. O, o si es que están reaccionando desde esa fragilidad, como que se sienten atacados por, por estas cosas y no quieren no quieren que ser vistos como extranjeros. Eso lamentablemente no es una opción. Si es que están pensando que eso es una opción, no es una opción. la de este, eh, Mimetizarse con, con los chilenos y pasar, no es cierto. Uno siempre es extranjero, en todas partes uno es extranjero. Eh, y por mucho que uno, bueno, hasta, hasta, que, hasta que le llegue la Carta de Nacionalidad, dentro de los años que le llegue, pero este, uno siempre está en una posición precaria. Eh, si no, si no y, está, y, está tanto jurídicamente, lo está, social, culturalmente, sigue estando igual. Exacto, y eso es lo que quiero decir, que incluso con la nacionalidad, o sea, mi familia paterna, todos son españoles y se regresaron a España hace unos cuatro años, se regresaron, están viviendo en Madrid, y son españoles, bueno, bueno mis abuelos nacieron allá, mi tía mayor nació allá, o sea, como que, y son extranjeros, uh -huh. y están, o sea, están protegidos por la ley como españoles, no hay ahí, ahí, no son migrantes, pero son extranjeros, o sea, esa, esa eh, esa etiqueta no te la vas a poder borrar no tienes que necesariamente hacer algo malo pero no te la vas a poder borrar entonces creo que hay venezolanos que responden mal a eso como no, yo, me, yo, necesito, yo necesito ponerme del lado de los, de los que nos rechazan para yo ser uno de ellos o sea, como que la vía que encuentran para convertirse en aceptados es, bueno, rechazar, yo también voy a rechazar a los demás y esto no solamente en el tema de cuando hablan de los venezolanos lo reciente que fueron los venezolanos que, que llegaron caminando, he, visto, he escuchado a venezolanos hablando mal de colombianos, de peruanos, uh -huh. de ecuatorianos, etcétera, etcétera, porque es una respuesta como, nada, yo los rechazo a todos porque yo me siento más en una, y esa, esa, esa mentira que se repiten y se repiten de no, a los, los chilenos nos quieren, ellos dicen que los venezolanos somos los mejores inmigrantes, los es, una, es una excusa, se le repite y yo, bueno, dale, di, di eso hasta que te lo creas, hasta que tú de verdad pienses que, ver, que es cierto. Como que eh, ¿no? voy a poner el límite. Es como, como el experimento de esta cosa, el experimento psicológico este de, del carcelero, ¿no? Este, que reclutan a, a un grupo de estudiantes y, y los ponen a unos a ser guardias y otros a ser prisioneros ¿no? eh, y, y les dan como la potestad de. de, de eh, imponer su autoridad de diversas maneras y los carceleros se van volviendo sádicos, pero como en 24 horas, ¿no? Inmediatamente empiezan a torturar. Yo creo que hay un tema identitario. De nuevo, regreso al tema identitario. Eh, que decías que, que, claro, estás tratando de eh, separarte de, del grupo que es rechazado o que es, eh, es marcado como otro, como diferente. Um, asimilándote al, al que está en posición de carcelero, básicamente, al que, al, que, al que genera el rechazo, ¿no? Y pensando que así te van a aceptar. Amigo, eres un bully. Um, uh -huh. Y luego, la otra cuestión, que, que cuando uno es inmigrante, uno no deja nunca de ser inmigrante ya, o sea, eso, eso no se quita más, ¿no? Incluso si, si, no sé, mágicamente se arregla Venezuela y alguien, uno decide revolverse a Venezuela, este, vas a seguir siendo este, inmigrante en Venezuela ahora, porque estuviste todos un montón de años separados de, de la realidad allá y, y eso no lo puedes rehacer nunca, ¿no? Este Es, es, es, es esta cosa, el poema de cava que yo siempre lo nombro, ¿no? no se puede volver a Ítaca, porque Ítaca ya no existe, ¿no? Entonces Ítaca este, era el, el espejismo que tú tienes en la cabeza de lo que era Ítaca, y el, el, incluso si vuelves a Ítaca, Ítaca ya no existe, es otra cosa. Eh, claro. Entonces... Eh, finalmente la, la identidad de uno termina siendo, o sea, es una capa nueva que se construye, que es la identidad inmigrante, ¿no? Una identidad que ya no eres venezolano, eres venezolano inmigrante. Y, yo, y a, ahí digo yo que hay una importancia una importancia en la diferencia entre ser inmigrante, yo creo que es que nosotros queremos ser inmigrantes, eh, frente a ser desplazado Estas personas que deportaron no son inmigrantes, estas personas son desplazadas. No. Y ser desplazado es, este, como uno dice, desplazado de guerra, ¿no? Es, es, es ser una persona que fue forzada a dejar eh, su país en condiciones extremadamente precarias, eh, porque por, por claro. miedo, por hambre, ah. por violencia, eso no es ser inmigrante, ¿no? eso no es una persona que tenía las cartas sobre la mesa. Y dijo, sabes, yo en vez de sí, comprarme el boleto de avión mejor me voy en autobús. No, no tenía la opción de comprarse el boleto de avión. Y que además hablan son? desde la forma correcta de emigrar. ¿Ah? <risa> ¿Cuál es la forma correcta de emigrar? Entonces, claro, también ponen como ciertos parámetros, y ahí joder, se les cae todo, cualquier tipo de discurso, es que te molesta es el venezolano, pobre que tienen que desplazarse desde Venezuela. Y lo mismo para los para los xenofóbicos. No es que, ay, ustedes de Venezuela no me caen bien porque es que hay diferencia de los colombianos. No, no, no, no. A ti te cae bien la gente que tiene cómo pagar el alquiler y tiene cómo hacer mercado y tiene un trabajo donde gana un sueldo. Ojalá con licenciatura y ojalá blanco, Exacto. si es posible. Uh -huh. Sí, exactamente. Entonces a ti no te molestan los inmigrantes, a ti te molesta la gente pobre, que uh -huh. los inmigrantes sean los más propensos a ser gente pobre, por razones obvias, eso es otra cosa, pero el te esa gente pobre y a los venezolanos no les, no les gusta, muchos venezolanos, no les gusta que los metan en el mismo saco. Cuando digan venezolanos, estén hablando de ellos, que se graduaron en la Universidad Metropolitana y están hablando también de la señora que se vino caminando con el muchachito en brazos. Ellos creen que son distintos, que, que, para, que para el sistema son distintos. Y son distintos porque sí, porque tú tuviste el privilegio de tomar esta decisión de emigrar y esta persona no tuvo el privilegio de eso. Se tuvo que desplazar obligada por las circunstancias. Entonces, creo que ese discurso a ellos se les cae solo, o sea, porque, porque es una tontería lo que están diciendo. Pero eh, con respecto a lo que me preguntaba de por qué seguimos teniendo esta pelea, yo creo que es porque, bueno, nada, no, somos tercos. ¿no? Somos unas <risa> cabras que nos no contra la pared. Somos unos necios. No, es horrible. Es horrible. O sea, en general, porque uno sigue peleando con la gente en las redes sociales? No, no, no lo sé. Y lo peor ahí, creo yo, que es que este, la gente te responde, primero te responde como si te conocieran. Ah, o sea, uh, o sea el, hecho que, el hecho de que yo esté hablando contigo, no significa que somos amigos, discúlpame, ¿no? O sea, mm, no sé. O sea, yo tengo amigos en redes sociales, como no? Y tengo amigos que solamente los conozco por las redes sociales, sí, como no? Pero eso no quiere decir que cualquier persona que venga y me habla es mi amigo. Y me puede decir, claro. Mari, Mari el culo tuyo, a mí nadie me dice Mari. ¿Sabes quién me dice, ¿sabes quién me dice Mari a mí? Oriana Mejía, que es una de mis mejores amigas del mundo. De resto, nadie me dice Mari, luego no, yo me llamo Mari. Este, entonces, y, y luego empiezan a sacarte discusión como que tú estás obligado a discutir con ellos. Es como que yo dije lo que dije, yo no estoy peleando contigo. Yo dije lo que dije. Quedó dicho. <ríe> fin. A mí esta vez me, me dijeron como que, este, ah, bueno, con el mismo tema de, de del tipo este que dijo que se sentía excluido en los podcasts de mujeres porque hablaban de cosas de mujeres. El tipo me dice como, yo le respondo algo y me dice, explícame por qué. Y yo le digo, mira, yo no te voy a explicar por qué, porque resulta que cuando yo abrí Twitter, no sé qué me ofrecieron un sueldo por, por yo usar Twitter. <risa> <A> ver, <risa> yo no, profesor Manuel, profesor Manuel de Twitter y feminismo. Y además, por favor, explícame por qué. O sea, yo aquí no estoy un sueldo por estar explicando un coño de la madre, ¿sabes? Yo quiero lo que no me da la gana y tú también, te el, la, pues te la fuente, evidentemente. Te piden las fuentes, evidentemente. Te piden las fuentes. ¿sabes? Mira, Estás cómo... ahí, pero ¿cuál es el paper que dice eso? Búscalo, tú no tienes Google. Yo tengo el mismo Google que tienes tú, ¿sabes? ¿Sabes? Yo no tengo una versión más nueva de Google, es el mismo Google. Ok, mis favoritos son los que te explican lo que tú quisiste decir. Esos son ¿Dónde? mis favoritos de toda la vida. Mis favoritos son los que te dicen lo que debiste haber dicho. Yo diría <risa> no. mejor que tal cosa. Y yo siempre sí. infaliblemente le respondo, bueno, vaya dígalo. Sí, es, si usted es, diría, mejor, no, yo dije lo que yo dije, que era lo que yo iba a decir y lo dije y está dicho y es esto. Sí, o sea, la verdad, yo, pelear en redes sociales, yo no lo he dejado de hacer, ni creo que se deje de hacer, a menos que me salga en las redes sociales. No sé. Es tu pasión, Manuel. Es mi pasión, pero es que o sea tengo que darísimo. Primero, yo nunca estoy molesto, como que para mí eso es como otro universo y yo estoy bravo allí, pero que acaba de salirse en la vida real. Es raro. ¿eh? sí y segundo, no es, cierto, es que se hace no es coñazo, es que hace coñazo, es la no coñazo contra la pared, o sea, yo eso se lo tengo clarísimo, pues no, no, no, es que yo estoy, tengo distorsionada la realidad y creo que esa gente, como que, yo sé que... Me llama mucho la atención eso que dijiste, porque a mí me pasa también, y eso sí me arrecha un poquito, honestamente, que es que la gente cree que yo estoy brava, todo el tiempo. sí. Como que yo estoy peleando con la gente en Twitter y la gente, no, pues tú estás todo el tiempo brava, yo no estoy brava, o sea, yo me pongo brava con José Luis todo el rato no sé, sí. <risa> este, me puedo poner brava no sé con, es que ni, ni siquiera con mis amigos yo alguna vez he peleado contigo yo creo que no no yo no me pongo yo no me pongo brava de verdad que o sea con José Luisito el tiempo pero pero claro porque vivimos juntos pero con la gente en Twitter Coño, días como el miércoles, porque fue una cosa bien jodida, o sea, siempre claro. estaba deportada. ¿no? Ese día me, me, me alteró como la, toda la situación, y siquiera sí que no era con una persona en particular. Este, sí, yo también estaba muy, muy alterado. El resto, yo no, o sea, yo peleo, y grito, insulto, y tomo madre. Y, todo, y después voy y me tomo un café, y miro un capítulo de una serie. Exacto, sí. O, sea, o sea, yo, ya, ya, yo estaba peleando viendo Will and ¿sabes? <risa> Yo me estoy cagada de risa aquí con lo que estoy escuchando. Y estoy aquí, bueno, mamá, bueno, huevo, Pero además, ¿sabes? Estás ventando madre y, este, y te da risa. O sea, Exacto. yo estoy viéndome. Exacto. Es muy... sí. Exacto, yo no. Estoy... Bueno, es la y me, y me, me ha pasado control. que en estos días alguien que me siguió en Instagram por Twitter, o sea, me empezó me, a me seguir en Twitter y luego me siguió en Instagram. Yo subí una historia como acariciando a una perrita que había en el sistema, estaba de vacaciones ese día. Y alguien me dice, jamás pensé que te vería acariciando un perro. por como te digo que eres en Twitter y yo... La gente cree que lo conoce a uno, la gente, la gente es creepy, Manuel. La gente cree que lo conoce a uno. A mí me han dicho, recientemente además, lo cual es muy curioso porque yo tengo, no sé, dos décadas en internet. No sé. Este, y la gente recientemente como que escucharon algún podcast y me dicen, ay, tu voz XYZ, cualquier cosa de mi voz. Por lo general son cosas positivas, pero es como que no me... Esta no es la voz que me imaginé con iba con contigo. Y sí, yo, porque sí. tú te estás imaginando mi voz, huevón? O sea, ¿qué, qué pasa? Probablemente uno también cae en ese error de querer que conoce a alguien por, por cómo es internet. Seguramente sí. Ah. A, a lo mejor yo veo a alguien de internet que lo tengo posicionado de una manera y lo conozco a persona, lo veo en una situación distinta y digo, mierda, esto jamás lo voy a venir. La cosa es que yo no o sea, lo diría. Este carajo, es alto, este carajo es alto, yo pensé que era bajito. Pero esa es la cuestión. Yo nunca lo diría. Yo tampoco. Porque yo sé que todos lo hacemos. O sea, como que eso es un fenómeno que yo creo que debe haber sido estudiado ya. Sí. Que es una cuestión este, de que uno siente proximidad con la gente con la que interactúa constantemente y, eh, bueno, de hecho, yo lo he dicho anteriormente, esto como mis amigos imaginarios, ¿no? Que son, este, todo este montón de gente que para mí, o sea, muchos sí son mis amigos, porque yo de verdad sí hablo con esta gente y me responden y nos, nos aconsejamos, y, vaina y no nos conocemos en persona, pero también hay otra gente que yo veo de pronto sus videos en YouTube, y yo los sigo en YouTube, y yo veo sus vidas y veo sus blogs no sé qué, y para mí la caraja es mi amiga, la caraja no tiene la mayoría de que yo existo, pero ella es mi amiga, mi amiga tal, mi amiga Maite pero Delgado, que es mi la la por supuesto que sí. este Y eso es normal. La cuestión es esa, justamente, de la que te vas a decir, que yo no voy a ir a decírselo. y que, hay este, ay, qué raro tú tal cosa. Y, amigo, tú, no sé. So, o sea, sobre tú, todo si son teniendo. comentarios, o sea, sobre todo si son comentarios que tienen que ver con un aspecto de la vida que es completamente íntimo o que no afectan absolutamente nada lo que es la persona, como su contenido, por ejemplo, el cuerpo, ¿sabes? O, cualquier cosa relacionada al aspecto físico, y hay gente que lo hace, hay gente que dice, Ay, yo pensé que, no sé, que, o con lo que tú dijiste, que era más alto, que era más blanco, que era más negro, qué sé yo, que era más Eres flaco. Más flat. O sea, y es como, sí, eso, eso me ha pasado. Últimamente también me ha pasado como gente haciendo comentarios, que realmente no me pasaba porque fui flaco como toda mi vida, gente haciendo comentarios de mi, de mi, de mi cuerpo. Eso nunca había pasado, es algo nuevo, pues como un terreno nuevo, de que me digan, estás más gordo, estás más cachetón, o sea, yo tengo espejo, Marisol, déjame en paz. Literalmente, y eso, eso sí te digo que lo aplico a mis amigos también, a mi familia y a todo el mundo, o sea, yo tengo espejo y lo uso todos los días. No Exacto. necesito que me digan que estoy me... es más, no solamente tengo espejo, tengo una balanza, yo sé exactamente cuántos gramos más gorda estoy hoy, con respecto a la semana pasada, no necesito que me lo digan sabes no, nunca nunca el falta fundamento morir. es científico sabes estoy medida es, es, <risa> tienes las ojeras más grandes hoy sí yo me vi yo sé yo sé cuánto dormí cuánto no dormí todas esas cosas yo las sé no hace falta y, y además que uno sabe cuando el comentario o sea por ejemplo yo tengo amigos que son de confianza que me han dicho así como eso no quiere decir que no me caiga mal, pero a veces sé como de dónde viene y no me, no me afecta. Como, no, no me está más flaco, estás más gordo, como que yo sé. Yo sé a veces con ciertas personas de dónde viene el comentario y me cago de la risa, o sé que es una joda, etc. Pero cuando me lo dice alguien desconocido, me descoloca. Es como, eso ah, sí exacto. me hace rechazar Eso sí me hace rechazar igual, igual también, como, o sea, te pueden decir, estás más flaco, estás más gordo, tienes ojeras, y, y que venga de un lugar genuino de preocupación, de amor, de afecto, a lo mejor no es la manera, no es, no es, nunca es la manera realmente, pero bueno, uno dice, ok, o sea, no, si he estado durmiendo siempre. peor, si sí, es que sabes que tal cosa me pasó, ok, pero los desconocidos, amigos ¿qué pasa con los desconocidos? Sí, Cosas los que desconocidos me, también me Muy loca este, me pasó una vez con, con una, una persona a la que quiero mucho, voy a dejar el prefacio de que la quiero mucho, pero era la primera vez que la estaba viendo en mi vida, este, y estaba a punto de dar una conferencia, y estábamos afuera de la conferencia, y ella, estábamos hablando con, con, con ella y con otras personas, y yo dije algo de que mi familia, este las posturas políticas de mi familia. Y entonces me dijo así como que, ay, ¿y, y, cómo, hace? ¿Y cómo hacen con Luis Carlos? Y yo, ¿cómo hace tu mamá con Luis Carlos? Y yo, bueno, no hablan. <ríe> Su mamá no le habla a Luis Carlos. Y yo, eh... <risa> como te explico eh, no, ¿Cómo mi es? no conoce a Luis Carlos. <risa> como no lo conoce ay, yo, yo, son, son hermanos solamente de padre, pero es que se fue, o sea, le fue montando cosas como para que todavía la teoría tuviera sentido, ¿sabes? Claro. Este, tenía su narrativa en la cabeza sí, pero es que no puedo salirme de aquí ay, son solamente hermanos de padre o no, mi papá tampoco conoció, no lo reconoció, o sea, no entiendes lo de verdad. Se fue, se quedó ahí, Benefidita? Yo soy de Huarico. ¿Cómo tú eres de Huarico y eres de Charallave Bueno, fíjate. Hay cosas. Y ahí yo me pregunto, ¿cuál es esta cosa de las teorías? Porque hay una teoría que es que somos gemelos. Claro. Este, pero de alguna manera misteriosa, el cumpleaños en enero y yo cumpleaños años en junio. Eh, y entonces luego, la verdad es que somos gemelos, pero nacimos en fechas distintas y luego la tenés que somos hermanos, pero nacimos con seis meses de diferencia. Lo pues cual. La, complica, no. la gente tiene toda una cosa y se rehúsa, huevos, se rehúsa. Sí, ahí. Y es, no, uno es un personaje en las historias de otras personas. Y ojo, yo, como te digo, otra vez está, está el tema como de la, dista o la diferencia, la frontera entre el interés y el manifestar, ¿no? Porque yo me he quedado rato en internet averiguando la vida de mí. Porque no tengo nada que hacer, porque no tengo nada que hacer, y porque quiero saber, me interesa, o sea, como que tengo esa curiosidad. Te cae la noche después de tres años de seguir a alguien y que, ay, pero es que esta gente esto está casado con esta. En ¡Ay! ese día me di cuenta de alguien que sigo, que está como en una relación poliamorosa, y yo así como, wow, yo no conocía a nadie, que... entonces es que me quedé un rato como metido en ese, en ese wormhole, averiguando cosas. Pero yo jamás voy a ir a escribirle a esa persona, o mucho menos verla en persona, y decirle, mira, yo no sabía que tú, van, porque eso no es muy peor. Y yo me pregunto, ¿de verdad qué filtro será el que le falta a la gente que, que, sí, es, que es así? Yo a veces me preocupo si es que, porque José le dice que yo comparto demasiado mi vida en internet. Sí. Este, y yo le digo, bueno, no, realmente no, porque la gente piensa, que eso, ese 5 que uno está compartiendo es el 50 Exacto. Me parece exactamente igual. Todo. Y no, ese es el 5 Todo lo demás pasa debajo de la superficie, pero que tú no sabes cuánto es. Y entonces las cuentas no te dan. Bueno, y una prueba de eso es como las cosas que sorprenden a la gente. O sea, por ejemplo, que alguien a mí me haya dicho no puedo saber que tú estés acariciando un perro. Okay. Dónde, ¿en qué momento yo he dicho que voy a los perros? O sea, ¿qué, qué, qué fue lo que te llevó a pensar que jamás me podrías haber visto ver, eh, jugando con un perro o acariciándolo, O sea, yo le digo, bueno, ahí por lo menos... Un, El fotógrafo oficial de Catira. Es, o con un animal en general. Es muy loco las ideas que se Pues eso también son vainas que la gente se mete en la cabeza y, bueno, como percepciones, o sea, con eso tampoco se puede jugar. Pero otra vez, cállate, no tienes por qué compartirlo. Bien, Oye, pero eso igual, este, eso como que aplica a, a, a otras cosas, ¿sabes? Porque igual hay un montón de comentarios este, que la gente debería como simplemente callarse, como que porque la gente no aprende uh, a callarse. Pero un cuando, cuando tú dices, estas cosas que es un fenómeno que no lo entiendo, también quiero saber si me lo explican, porque tú eres un tipo brillante, seguro tienes una respuesta para esto. Cuando tú dices, este, estoy, mmm, me comí un pastel, qué rico estaba el pastel. Este, este, porque dije pastel, soy mexicana, eh, me comió una torta. Una, una torta de jamón. Una torta de jamón, una torta de chocolate. Y entonces te contestaría que, este ay, que, eh, una, una de dos o de tres. Eh, qué bueno, porque en Venezuela el chocolate, eh, desde hace no sé cuántos años, no sé qué. O, más personal, ay, yo desde hace como 20 años que no me puedo comer una torta de chocolate. Señor, yo le pregunté. Sí. Yo le pregunté, ¿acaso yo lo tumbé? Sí, sí, hay, o sea, gente pero... de, hay gente que asuma las cosas, o que no entienden lo que se quiso decir y va a ir una interpretación y para ellos es una interpretación, una interpretación oficial. O sea, para, entonces, en este video tuve que como que logré hacer mi cambio de nacionalidad en Chile, dice, o sea, como ¿sí? mi nacionalidad en Chile es venezolana, o sea, estoy como venezolana, pero logré hacer el cambio para estar como español. En ningún momento dije que renuncié a nacionalidad, que cambié nacionalidad, en ningún momento dije eso, ¿no? Un tipo me dice, ¿tú crees que los españoles que huyeron de Franco cambiaron, su, cuando se fueron para Venezuela, cambiaron su nacionalidad? Y decían, <risa> yo soy muy troll, como tú sabes. Y ahí yo contesto, así, no, no creo. Yo le, no, bueno, yo le dije, bueno, la verdad, mis abuelos huyeron de Franco. Así que sí, pues. Y sin efecto, cambiaron la nacionalidad. Y lo se segundo, y lo segundo, este, no se me lo pero no le importa, señora, le dije, qué?" Porque... <risa> Al final ni siquiera le, le desmentí lo que ella estaba diciendo, porque me pareció demasiado acaballado Simplemente le dije, o sea, como, cállate, pana, por favor, o sea, de verdad, no... Y para silencio. No, no, es como ese, ese impulso de tengo que decirlo, tengo que opinar, tengo que hablar sobre el sí, sí. Y gente, yo no sé qué te pasa, pero yo soy esa persona que, yo voy al, al perfil de la persona a ver quién es. Y es una gente que tiene 50 seguidores y no te siguen. Sí, Ellos no me verdad. siguen, yo no los sigo. ¿De dónde saliste, fantasma? Y también hay otro personaje muy interesante en ese, en ese universo que es el que dice Yo no sé mucho de esto, pero... pero. <risa> yo no sé mucho de esto, pero igual voy a hablar. Pero miren, pero miren eso esta no, opinión que les tengo... Está está mal... <risa> y de mierda, o sea, qué manera de desprestigiarse. Es una persona que no se pone límite, ¿sabes? Puedo opinar sobre exacto? esto, claro que yes. Yo, yo <risa> claro que yes. Yo les voy como el beneficio, de, o sea, les aplaudo que al menos admitan que están cargando, o sea, que abran con eso, ¿sabes? Como que yo no sé de esto, pero igual voy a opinar. Porque hay unos opinan sin hacer esa advertencia. Como que yo leo que alguien sí. dice, yo no sé de yo esto. Y no, leo el, no leo el resto. Pero alguien que no no lo yo igual lo leo, pero este, yo soy una persona que trato de tener buenos hábitos, este, al menos con esto. Entonces, cuando alguien me, no me dice, yo no sé de esto, yo de verdad me voy al perfil a ver si la persona sabe de esto. O sea, como que en estos días vi a una persona diciendo una cuestión, el miércoles justamente, sobre la cuestión de, lo, de los deportados. Este, y estaba diciendo eh, algo que era un principio de derecho internacional y estaba diciendo algo que era completamente opuesto a todo lo que yo estudié en derecho. Porque yo estudié Derecho cinco años. ¿De verdad? Y entonces, todos los cinco años. <ríe> y entonces, yo me voy al perfil de carajo. Y el carajo, este. este, este, este eh, creo, creo que era licenciado, creo que estaba graduado. Pero era en Estudios Internacionales. Y yo, ya, esta es una persona que no entendió. Este, estudios Internacionales no es Derecho. Malinterpretó todo. <ríe> sí, esta es una persona que no entendió. ¿Sabes cuando te dicen que. Eh, este. Primero, el tipo estaba diciendo que los derechos humanos no eran vinculantes. No sé si, tú, si vinculante es una expresión que se entienda sí, como en, en, en Lego, pero es como eh, sí, si este, los derechos humanos son vinculantes, la gente firmó unos tratados y, y están obligados a cumplirlos. Es un básico, ¿no? Bien básico. Eh, y, y luego esta cuestión de que, no, pero es que esto es legal. ¿no? Lo estabas diciendo tú hace un rato. Este, esto está en la ley de inmigración y tal. Sí, pero es que la ley de inmigración es la ley de inmigración. Por encima de la ley está están los tratados. La Por encima de la constitución están los tratados. Este, hay unas capas de cosas. Entonces, si la ley contradice los derechos humanos, pues se aplican los derechos humanos, amigos. Entonces, la gente se va al revés. La gente dice, bueno, pero es que eso es lo que dicen los, los tratados. Y la ley dice que este, eh, los, los estados estarán obligados a ayudar a los refugiados, no sé qué, eh, en la medida de lo posible. Y eso en la medida de lo posible, para ellos es como que, bueno, ay, yo si intento, no quiero. No. Sí, no, yo intenté, y eso no es lo que es en la medida lo posible, o sea, como que, claro, como es una expresión que está ahí, eso significa que no tiene ninguna obligación. Claro. ¿Sabes? es tu madre, yo me Y yo me fui al perfil del muchacho, a ver si era que yo estaba equivocada. Sí, hay, sea, sea, hay gente que dice, eh, o sea, que, que en general la gente que cita leyes y dice cosas así como lo legal, como lo máximo. Eh, no sabe nada de lo que. No, no, o sea, en general, es algo, como que no digo que sea la regla, pero como que es muy común. Suele pasar. Es muy común que agar, agarran y vieron que, no sé, un, uno de los fachos que se sí estudió, como no, no hablábamos ahora, eh, puso un tweet diciendo algo, citando un artículo de algún mecanismo, y ellos van y lo copian y lo pegan y dicen, no, porque la ley dice esto, no sé qué. No tienen manera de sostener eso, obviamente. Pero ellos igual se lanzan por esos barrancos sin que les importe nada. Esa gente es, es, es peligrosa cuando tienen como un, un, una plataforma muy grande, porque los he visto, o sea, gente que tiene cientos y miles de seguidores y repite ese discursos sin... Yo tengo pregunta sobre esta gente que, de la que estás hablando y de la que yo estoy hablando, pero que no vamos a decir quiénes son porque no le vamos a mandar gente para este que son unos, una gente de extrema derecha con miles y miles de seguidores y que lo que hacen es soltar porquerías por esa boquita. Sí, Dios mío, es, por es preocupante. Es preocupante. Yo, Dios mío. Me y o sea, y hay, hay unos de esos que tienen muchos seguidores que son, en efecto, de los fachos que estudian y que tratan por lo menos de documentarse o de hacer parecer que sus argumentos tienen un sustento ¿sabes? académico importante. Pero están los otros que no, que nada que ver, ¿sabes? Que lo que hacen es decir estupideces sin ni son y así, ¿sabes? Sin ningún tipo de discreción. Es como todo lo que me pase por aquí se va sin filtro no tienen a mí <risa> una gente que no que no el cerebro y la cuestión no le pasó sí, sí, nunca por el cerebro, sí. pasa directo sí. a la boca yo no sí sí sí eh, pero pero esa cuestión de, de citar artículos de, de la ley yo me pongo ridícula con la cuestión este porque yo creo que esto le, le debe pasar a cualquier persona que haya estudiado cualquier cosa como en general como que se te, te hablan de algo de lo que tú sabes este, te da rechera que la gente esté hablando simplemente lo que le da la gana. Me da rechera que como el derecho está hecho de palabras, la gente cree que si saben leer ya entienden el derecho. Y eso no es verdad, porque las palabras en el sentido jurídico del texto tienen un sentido específico. Claro. Yo siempre lo digo, lo digo en clases de, de, de, de creación, de escritura creativa, que tú tienes una palabra, la palabra tiene cinco significados, según la RAE, cinco acepciones. Y todas esas acepciones informan una a la otra. O sea, cuando tú eliges una palabra en particular, estás eligiendo también los matices, los otros matices de las otras acepciones. Y obviamente eso hace que escribirse a, a recho es jodido, como tú bien sabes. Pero, en derecho... La palabra tiene solamente la acepción que tiene estrictamente en el contexto de la rama del derecho en la cual se está aplicando. No, no. Entonces, no, porque, lo que, lo, por, por eso fue que hice los videos sobre libertad de expresión y estas cosas. Porque la gente dice libertad, expresión. Libertad es que lo, que me, lo que a mí me da la gana y expresión es todo lo que me salga por la boca, fin. Sí. <risa> no, eso es lo que significa. <risa> y no se, toman, no se toman la molestia. Primero, o sea, primero que hay eh, espacios como el que tú generaste con este video de libertad de expresión, que me pareció muchísimo, por cierto. Te lo digo aquí en público, enfrente del pueblo. Que quede, por Entonces, el, el que <ríe> eh, hay, hay estos espacios donde te lo están dando súper digerido, ¿no? Súper metabolizado, ya te lo estoy escupiendo aquí como uno más uno, son dos. Y si no, no te lo hagan de espacios porque te sientas más arrecho que nadie y quieres un espacio... Bueno, de, de verdad existen internet sitios donde puedes ir a leer y tratar de comprender esto o no sé, buscar a alguien que te lo explique. Entonces, es como muy raro encontrar a alguien que humildemente te diga, mira, ignoro absolutamente lo que estás hablando, ¿me lo podrías, por favor, explicar? Tan bello que es eso, ¿sabes? Sí, o sea, a mí me parece, y creo que, que no sé si es madurez, no sé si es darse, aterrizar como que mierda, el conocimiento es tan amplio que, que uno no lo va a poder dominar todo y que, que interesante es seguir aprendiendo, o sea, como que, que eso hace que el aprendizaje sea infinito y es una cosa súper bonita darse cuenta como que mierda, voy a poder seguir aprendiendo cosas toda la vida. O sabes más allá de que lo sé todo. No, no lo sé todo. Bueno, voy a aprender todo el tiempo, voy a estar aprendiendo algo. Eso me parece mucho más arrecho que saberlo todo o que pretender saberlo todo. Entonces hay gente que no se toma la molestia de decir mira, sabes qué? No sé. A mí me parece súper bonito, como, no sé. o sea Yo tengo amigos como que están en muchas áreas de, de de la vida, o sea, como que tengo amigos médicos, tengo amigos tu abogado, tengo amigos escritores, tengo amigos... Y me parece súper chévere que esta gente que domina su peo, yo acudir a ellos para hacerle una pregunta de determinado tema, porque además para eso uno también genera relaciones, o sea, ¿sabes? Como que uno uh -huh. está... Uno de no, las relaciones invierte y lo que recibe a cambio, muchas veces de eso es, bueno, crecimiento personal, conocimiento, aprendí algo nuevo, qué sé yo, una curiosidad intelectual que tenía y, y la resolví por medio de una persona. Y entonces la gente se, en las redes sociales cree que es tu amigo para joderte, pero no cree que es tu amigo para pedirte ayuda. Bueno, a mí sí me pasa lo segundo. Gente no. que me escribe, y yo ya no sé si me están troleando, honestamente, a estas alturas. Gente que me manda mensajes y que, oye, este ¿qué, ¿qué opinas tú de tal cosa y qué significa tal cosa en el contexto de tal cosa? Yo, yo tengo un trabajo. <risa> no, mentira. Este, uno, uno intenta, digamos, pero sí, estoy como. Creo que, que es bellísimo que uno, mientras más aprende cosas, más se da cuenta de las cosas que no sabe, de la, de la, de la amplia vastedad de lo que no sabe. Es como que hoy aprendí este, 100 cosas nuevas, pero ayer no sabía mil, hoy no sé dos mil, porque ¿Está? con las cosas no las que aprendí me vinieron todas las que no sé, que es vasto territorio Y eso es bellísimo, o sea, para uno que Está es curioso, bien. creo. Es hermoso, o sea, como encontrar tantísimas cosas que ignoras. Es porque supongo claro. que puedes aprender, y Es maravilloso aprender cosas. Yo. yo, Bueno, yo en esto, caí en, en el último mes como en una espiral de historia de Venezuela, porque me puse a leer los libros de Arraiz Luca. Sí. Y, o sea, estoy fascinada Estoy así como, ¡guau! Wow, ¡Qué recho! Yo no he tu, tu clase magistral, tu tratado. Tú no sabes, porque yo soy un ignorante absoluto de historia de Venezuela. Es maravilloso. O sea, o sea, maravilloso es maravilloso, pero entonces, claro. <coughs> Ese tipo tiene como registro histórico que donde, bueno, se enseña como los hechos, esto fue lo que pasó, tiene como ensayos donde analiza un poquito más, tiene como... Uh -huh. perfiles, Perdón, pero es un huevo ese tipo. Es un gran no. huevo, es un gran huevo, o sea, es genial, o sea, el tipo es genial, ¿no? Entonces, eh, ahora estoy leyendo sobre, la voy por la, por la colonia, como los años pre-independencia ahí, 1808, 1809, donde estaba todo esto de la Revolución Francesa y tal, Sí, digo mierda. Claro, toda este, la independencia de Venezuela la mueven estos ideales de revolución francesa que estaban como latentes en el mundo, todo el mundo está hablando de la vaina y todo el mundo quería ser independiente y revolucionario, ¿no? Porque bueno, porque los franceses lo hicieron nosotros también. Entonces sí, digo mierda, ahora tengo que leer sobre la revolución francesa. O sea, como que... Caí en, esa, caí en esta espiral, cierra este ciclo y abre otro ciclo de conocimientos donde además se abre otro abanico de posibilidades, de cosas que aprender, que no voy a necesitar para absolutamente nada más allá de que, no sé, satisfacer la curiosidad. Y que yo creo que... La... Que se sedimentan en uno, o sea, y van sí. como formando a la persona que uno es, creo. Y yo, este... sí, yo sí creo que, in, o sea, como que influyen en, en la lectura que se hace del mundo. Y bueno, como que esa, esa, esa, la lectura política, la lectura social, como uh -huh. tienes el referente, además de, ah, Tienes una visión o sea, más rica, tienes con qué comparar cosas, de repente puedes ver paralelismo. O sea, no, no es como una utilidad directa de que te van a hacer un examen mañana de esto exacto, o te van a dar un trabajo de esto. Pero, pero por supuesto que sí tienen una utilidad en, en, en la persona que uno es y, y cómo uno navega el mundo, creo. Sí. Ahora, realmente yo lo que quiero saber en todo esto es para cuándo podemos esperar Miranda el musical. Mirando el musical, qué interesante sería eso. Que estoy yo estoy como, esperando. Que estén, yo también. Mirando el musical, qué esperanza, Dios mío. Sería maravilloso, sería maravilloso. Porque sí, sí. El, el, el, la vida de Miranda, coño, el tipo era un huevo pelado también, como el de César Ray. Sí. O sea, yo, yo estoy esperando que tú lo escribas, <risa> pero si tú también estás esperando, pues creo que... Me sí, bueno, a pero que es esperando, que, esperando que baje la musa. Mira, para, usar, para ¿No? usar un cliché griego no entremos, no entremos en los temas de las, de las musas que vienen y que no vienen porque uno se pone a esperar por las musas yo tengo como más de una semana sin escribir nada esperando que las musas lleguen yo sé que las musas no existen yo soy atea y las musas no existen y no van a venir o sea que hay que poner el culo en la silla y Exacto. trabajar pero uno ellas no existen pero ¿cómo sirven de excusa? Sí, eso es maravilloso. Para que yo creo que para, o sea, cualquier deidad, o sea, de las antiguas y de las modernas, sirven mis excusas. No. O sea, con con respeto a las religiones y todo el mundo y tal, o haya sea, nos sentí atacados aquí los que están en el mundo y tal. Sí, nos pero tam, no, nos estamos para estamos, mí nuestra, nuestras elecciones no son un comentario sobre sus elecciones. O sea. Exacto. Para mí, uno de los usos que se le puede dar a la, a la fe es como esa, pues meter la excusa. Como, cara, como que, verga, Dios no estaba conmigo. La cagué porque, bueno, no. no. Yo estaba viendo a otro lado. ¿sabes? Me debo, debo decir, debo decir que, que sí, que cuando uno no tiene esa mano es como bien jodido. Este, como solamente tener a uno mismo para culparse es muy jodido es Entonces, yo encuentro que, que a veces puede ser quizás mejor <risa> como sí, tener acciones. La, la, la fe tiene una utilidad práctica bien interesante que para mí es esa. Pues, como el tema de tienes a alguien a quien echarle la culpa que no eres tú. Y tienes a alguien a quien pedirle algo, y bueno, y eso satisface la ansiedad, creo yo. ¿Sabes? Como. Porque una cosa es decir, bueno, si yo no muevo el culo, no va a pasar. Y otra cosa es decir, bueno, yo me voy a sentar aquí en ese sitio y le voy a pedir a Dios que me ayude. A lo mejor ahí no va a, ser, no va a pasar nada, pero tú estás calmando la ansiedad de, bueno, ya yo cumplí con la tarea de, ¿sabes? Está mi recinto, me baño. Yo hice mi parte. Yo hice mi parte. Dios, lo pongo en tus manos, ¿sabes? Como, es como una forma interesante de desembarazarse eso bueno ya eso no es como mira todo de Dios que me ayude que ponga los gatos que vamos a montar un y sí bueno pero está bien porque ya es hora de dejarte en paz ya tenemos una hora y veinticinco minutos hablando mira, de que Ya, rápido siempre sí, es pasar rápido el tiempo cuando sí, es interesante mí. ¿no? sí sí, sí que sí, tan interesante me... Uh, no, estas conversaciones son, son, son demasiado no, buenas, mí, porque ¿verdad? es que mis amigos, mis amigos son una gente maravillosa. Sí, yo me he dado cuenta. Ahora quiero escuchar. Que, bueno, tenía terminar de escuchar a Nina porque me estaba riendo mucho, porque a Nina está frita y lo que, que he grabado también, que Nina está frita, te, te quiero mucho. Nina, estás loca. Este, y, y bueno, lo la, la otro no lo escuché porque, bueno, como te dije, no, no lo conozco, pero lo voy a, lo voy a ver también. <risa> yo no sé, con, con, con Julián la gente pasa mucha reciera, pero bueno, el, el tercer episodio es, o fue, porque ya cuando esto salga estará publicado, es con Rui ah, y el cuarto es con Elena, este, y el siguiente después de, después de este es con Amira, así que voy a tener un para oh, que te acompañe. <risa> yo, yo tengo altas expectativas para el de Amira. Yo también, yo también, porque Amira me hace reír mucho me se mucho sí. Bueno, todos ustedes me a mucho en realidad, pero todos de maneras diferentes. A mira, a mira, a mira debería estar en un stand up, una cosa. Totalmente. Yo creo que totalmente. Creo en eso. yo iría, yo le metería los cobres a eso yo, sí. Yo sí. Es más yo invertiría en, en Yo en el... me suscribiría al Patreon de eso de eso, sí. Totalmente. 100%, hay que convencer? Escribe, a escribe, escribe increíble. A mira es un talento. A mira es una bella. A mira, a mira bueno, es sobre ti. Mira, mira te queremos, una cosa <risa> bueno, Manuel, te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo para conversar conmigo, este, así seas obligado en la noción de un podcast, porque si no, no hay manera de no hay sentarte delante de la cámara, pero bueno, no pasa nada, okay. te quiero igual. <risa> te quiero mucho, gracias por, por invitarme y qué chévere esto, esta excusa. Espero que se repita o no sea, en la segunda temporada. No sé, cómo pues, no sé cómo vas a hacer esto todavía, pero <risa> <ver>. algo haremos. <risa> Eh, gracias, gracias por venir y gracias. Si alguien llegó hasta aquí, este, por favor acuérdense de dejar un comentario diciendo que llegaron hasta aquí, porque cada vez estamos haciendo los episodios más largos. <ríe> Saludos también. y hasta la próxima semana.